Hola a todos, sean bienvenidos al tutorial sobre eh, presentación de diapositivas o así, realización de presentaciones de forma profesional para diferentes contextos, contextos como el técnico o científico. Eh, básicamente cuando uno realiza una presentación en un contexto científico debe ser claro eh, qué es lo que se pretende expresar. Eh, y la calidad gráfica de las de diapositivas debe favorecer la visualización de esa información. Eh, en general, se recomienda la utilización de un diseño simple de fondo, ya que esto facilita el, digamos, el desarrollo del diseño y quita el ruido que se pueda presentar asociado a la interacción entre el fondo y las letras o el contenido gráfico del, de las diapositivas. Entonces, en general se recomienda utilizar un fondo blanco o muy claro, o también eh, se puede utilizar alguna figura ilustrativa del tema de estudio, pero que haya sido previamente procesada como marca de agua para generar un diseño propio o plantilla. Eh, la herramienta de presentaciones de Google ofrece diferentes opciones de diseño, eh, donde pues, se pueden involucrar elementos que tenga uno gráficos dentro de eh, la diapositiva eh, para hacer un diseño constante durante toda la exposición, o si no, simplemente se utilizan pues, eh, diseños ya previamente establecidos. Entonces, eh, para esos diseños, en, en este caso, eh, los denomina temas. Entonces, uno puede buscar, eh, por ejemplo, un tema... Eh, de bosque. En bosque podemos encontrar imágenes referentes o podemos encontrar algún tipo de, de diseño relevante a esto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar la estructura de diapositivas que nosotros queremos, el tipo de fondo, entonces, por ejemplo, aquí podemos insertar el color, si queremos colocar una imagen y la, la imagen que debe estar previamente procesada para lograr que se desarrolle ese tema. Eh, también podemos crear transiciones para eh, generar como animaciones un poco más entretenidas, hacer un poco más dinámico, sobre todo cuando, eh, digamos, es un, una presentación un poco más pesada, ¿cierto?, eh, aquí en la opción cambiar tema podemos cambiar del claro el oscuro con diseños, etcétera de acuerdo a la biblioteca que tiene disponible en las presentaciones de Google. Eh, los diseños oscuros con letra clara generalmente cansan al público y por eso se recomiendan las, los fondos claros. Eh, para presentaciones científicas también se recomienda, por ejemplo, el uso de color azul o violeta, que digamos desde el punto de vista eh, neurológico se asocia con el conocimiento, el aprendizaje y para contextos ambientales, por ejemplo, las diferentes gamas del verde. Entonces, esto lo podemos ubicar en la sección de temas. Listo. Entonces, luego que hemos establecido el fondo, es importante establecer una presentación mínima de, de ese contenido. Entonces, generalmente... Eh, una presentación por ejemplo para un congreso tiene la identificación del trabajo sus autores y sus filiaciones institucionales cuando la organización establece una plantilla esto hay que respetarlo y usarla de manera consistente en todas las diapositivas cuando se está presentando un proyecto entonces es importante presentar el título del trabajo la institución que en la que se va a desarrollar el proyecto eh, quien, el autor de la, de la presentación y eh, su respectivo orientador directores co directores y también se puede agregar acá eh, si es pertinente el programa en el cual se va a hacer la formación si ese es el caso eh, en una escuela eh, que sea donde existan varios varios programas ¿sí? pues, por ejemplo no sea sé, microbiología biología bacteriología y eh, microbiología industrial y de alimentos, entonces como hay varios programas que son muy similares pero están todos bajo la misma escuela, entonces es necesario eh, colocar aquí a qué programa se presenta el trabajo entonces esto debe ir en un diseño claro, ¿sí? eh, que refuerce pues, como el, el, el resaltar el nombre del trabajo y de sus autores cuando son trabajos de grado, eh, ya existen unas plantillas eh, previamente creadas por la institución y lo que hace el autor es, eh, digamos, completar la información respectiva con respecto al nombre del trabajo, eh, lo mismo en los datos de identificación tanto de autores como de directores, y el grupo de investigación que avala o que respalda el trabajo científico. Cuando es una presentación de divulgación, pues eh, uno, uno incluye información referente al grupo de investigación eh, y de la institución en la cual uno se presenta entonces pasa a la primera imagen se desarrolla el contenido en algunos casos es pertinente colocar una tabla de contenido por ejemplo cuando es una presentación relativamente larga y, eh, pero pues digamos que eso es como muy del estilo del expositor ¿sí? Eh, es importante tener en cuenta pues las directrices que establecen los programas al respecto. Y cuando uno lo va a hacer como profesional, pues el, el hecho de colocar un contenido pues ya orienta al, al espectador sobre lo que va a ver en la, en la presentación. Entonces, eh, por ejemplo, el, algunas, alguna presentación en la cual se desarrolló una, una tabla de contenido es esta. Entonces acá hay una gráfica de presentación y luego se establece un ritmo de desarrollo a través de unas preguntas iniciadoras, por ejemplo, para el desarrollo de una clase. Entonces, bien, eh, después de que tenemos como esta, esta eh, diapositiva de presentación, la diapositiva de contenido, eh, podemos seguir hacia el desarrollo del problema. Entonces, esto para un esquema general, ¿no? Cada, cada presentación ejecutiva puede tener eh, requerimientos específicos. Entonces, por ejemplo, acá el problema, eh, o sea, se plantea una introducción que contextualiza la importancia del tema de estudio, eh, cuáles son como los vacíos en el conocimiento y eh, finalmente eh, qué es lo que se pretende con el trabajo. Entonces, sería una parte introductoria. La cantidad de diapositivas que se gasten en esto, pues, va a estar relacionada con el tiempo disponible de presentación. Por ejemplo, acá en, este, en esta otra presentación se establecen una serie de condiciones. Y miren que es importante que hay uso de gráficos, se incluyen citas bibliográficas y todo está expresado bajo eh, ideas resumen ideas principales que ejemplifican la situación problema, ¿sí? Entonces, es muy gráfico, eh, bastante eh, fácil de asimilar y todo ha sustentado en referencias bibliográficas. Este es un buen ejemplo de la presentación de una serie de contenidos que están informando sobre un problema, cómo resolverlo, características de la especie de interés, sus beneficios las eh, digamos los casos en los que se ha demostrado que esta metodología es exitosa y luego se plantea un objetivo ¿sí? entonces eh, en este caso que es una presentación de divulgación pues lo que se está haciendo es dar una contextualización de la cantidad de especies que hay en el país y, y también eh, hablar algunas ideas principales miren que todo va muy enumerativo y va con una importante componente gráfico dentro de la diapositiva. La idea es que quede lo más liviana posible para facilitar la interpretación del público. En este caso, por ejemplo, también contextualizamos el, lo que se pretende estudiar. Se dan algunos ejemplos. Se pueden incluir elementos interactivos como videos, grabaciones de audio, GIF. Y otros eh, recursos que permitan aumentar la interactividad. Entonces, eh, aquí eh, eso facilita, por ejemplo, ya la incorporación de, de ciertos elementos conceptuales como los que se darían en una clase. Entonces, eh, luego que se ha desarrollado esta parte, eh, digamos, un poco más técnica, eh, por ejemplo, aquí en esta clase se involucra un llamado a la acción a través de, de una serie de actividades, ¿sí? Y siempre se cierra con una conclusión, eh, se indican cuáles fueron las referencias consultadas y se les da las gracias al público, ¿sí? Esto para una presentación larga. Si es una presentación extra reducida, con muy bajo número de diapositivas, pues no van a gastar una diapositiva, eh, digamos que en, en tantas diapositivas conceptuales, sino que si tienen tres diapositivas para desarrollar todo su contenido, pues en esas tres diapositivas debe estar toda la información pertinente a él. Entonces pueden colocar, por ejemplo, su información personal como un encabezado de la diapositiva, y eh, imágenes claramente eh, referentes a el problema que ustedes están representando con sus respectivas referencias para facilitar la, la identificación de la veracidad del material presentado, ¿sí? Entonces, de esta manera, eh, digamos, se reduce un poco la cantidad de material que se muestra. Aquí, en este caso, por ejemplo, se explican las metodologías... Se presentan los análisis de datos, resultados y luego viene una conclusión. Los resultados se van discutiendo a medida que se, pre se presentan. Se establecen los agradecimientos para el caso de proyectos financiados o que han contado con la colaboración de diferentes instituciones y eh, también eh, una sección que indica las preguntas. Acá en este... Lo mismo, una metodología claramente soportada en referencias bibliográficas. Eh, es importante que tengan en cuenta que cuando hay estos temas de diseño atrás de la diapositiva, eviten en lo posible que pase esto, esto no debe ocurrir. O sea, tener títulos o imágenes que cortan el diseño de la diapositiva, pues afecta como la imagen que proyecta. Entonces, por lo tanto, si no van a utilizar ese diseño de fondo, mejor déjenla totalmente blanca. Y eh, aquí se van presentando como los resultados, o sea, las propuestas metodológicas, los resultados esperados, cronograma, eh, sección de agradecimiento y referencias. Eh, para un trabajo de grado, pues la presentación es mucho más larga porque esto tiene bastante contenido. Eh, hacia el final de. Eh, hay unos aportes en cuanto a resultados y discusión que deben ser claramente ilustrados con figuras y gráficas mapas tablas análisis estadísticos y finalmente una presentación de unas conclusiones agradecimientos y una sección de preguntas y referencias entonces si ustedes ven eh, hay como un patrón eh, Consecuente en todos estos ejemplos que les he mostrado. Entonces, fondos claros, títulos claramente in, que indican que ganen la sección que se va a presentar. Eh, ajuste de los contenidos y de las imágenes que soportan los mismos ah, de acuerdo a la extensión de la presentación que debe ser claramente definida desde antes. Y eh, la presentación de un contenido con las respectivas referencias bibliográficas a las que eh, corresponda cada una de las cosas que se ha desarrollado. Eh, espero que estos ejemplos sean ilustrativos para sus presentaciones eh, en general en el diseño de, de las, del material de soporte. Y lo otro es que les quiero indicar que existen recursos gratuitos que permiten desarrollar presentaciones interactivas, esto es un ejemplo, la plataforma Genially, donde permite crear eh, recursos eh, de presentaciones interactivas, ¿cierto? Con diferentes transiciones y elementos. Entonces, eh, por ejemplo, acá, eh, yo puedo crear una presentación y irle agregando elementos adicionales a las gráficas y a los textos, eh, dadas las facilidades que tiene esta plataforma. Entonces, por ejemplo, puedo agregarle elementos interactivos, como por ejemplo, páginas web, videos, contenidos, GIFs, etc. Y irlos eh, incorporando a, mí, a mi presentación. Eh, también. Kahoot tiene una opción de presentaciones interactivas. Entonces, eh, una vez se ha ingresado en la plataforma, eh, además de los juegos, uno tiene la opción de, eh, de crear eh, presentaciones donde pueden existir como transiciones y otros elementos que sean llamativos, ¿sí? Sobre todo, eh, por ejemplo, para, para niños o para personas que les cuesta como un poco más poner atención. Entonces, aquí en la opción crear, ustedes tienen la opción de crear eh, tanto juegos como, por ejemplo, plantillas para... Eh, Actividades y también eh, para evaluación de actividades formativas. Y esta otra plataforma que también se llama AMBA, que fue la que trabajaron, pueden trabajar infografías, banners y otros recursos gráficos, eh, yo puedo crear eh, diseños en los cuales puedo, eh, por ejemplo, para escuela, puedo hacer eh, presentaciones ¿sí? entonces lo mismo eh, tiene una serie de fotos archivos eh, plantillas temas ¿sí? que yo puedo utilizar como guía de acuerdo al, a, a lo que yo pretendo presentar a su tema y también puedo incluir música video texto elementos eh, de formas o eh, GIF, gráficos de barras, otras figuras, etcétera, para generar una mejor interpretación gráfica. Y la ventaja de esto es que pues, hay muchos recursos que son, eh, que permiten crear mapas conceptuales y otras cosas. Entonces, hay fotos de acceso libre. También ustedes pueden subir sus propias fotos. Y eh, se pueden utilizar eh, imágenes que han sido previamente creadas. Entonces, por ejemplo, si siempre hay un tema de presentación, lo pueden utilizar. Eh, bueno, Genial y Seuloquivo. So Entonces, el, la idea es eh, que existen muchísimos recursos en los cuales se puede aprovechar... Eh, actualmente disponibles en la web y la idea es que las digamos no hay como una limitación tecnológica para el desarrollo de una presentación de buena calidad y además agradable al público. Entonces, eh, les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima.